En el programa de hoy quiero enseñaros cómo hemos diseñado este proyecto de cocina con una pared enorme que hemos diseñado torres a ambos lados, veremos también la zona de desayunador, qué soluciones hemos integrado en esta isla, como el costado que ya es marca de la casa, quiero explicarte cómo funciona esta campana. Un montón de acabados y de novedades que creo que pueden ser muy útil para el proyecto de tu próxima cocina y además no estaré solo en este programa, así que quédate porque empezamos. familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Oye, quizá estabas buscando inspiración para tu próxima cocina y has llegado hasta aquí, si es así tengo que darte la enhorabuena porque creo que aquí puedes recoger muchísimas ideas te animo también a que te pases por nuestros perfiles de nuestras redes sociales y también que visites nuestra página web porque allí tenemos muchísimas fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos, pero si con toda la información que recoges en nuestros perfiles todavía no consigues hacer ese diseño que te gusta, ese diseño que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano te lo he dejado todo explicado en este este vídeo si clicas aquí en esta tarjeta y también lo tienes todo en el primer comentario y hoy tenemos un espacio para hacer este programa súper amplio creo que va a ser un programa muy bueno donde se pueden recoger muchísimas ideas porque hay aplicadas muchas soluciones y también vas a ver cosas que no hemos visto nunca en ninguno de los programas pero lo más importante de todo qué medidas tiene esta estancia quiero que sepas si se parece a tu próximo proyecto sobre todo en medida quiero decirte tenemos en esta dirección 6 metros con 25 centímetros y en esta dirección 3 metros con 90 centímetros. muy buen espacio que nos ha dejado hacer este proyecto tan amplio y tan bonito, pero todavía queda lo más importante. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué se ha diseñado así? ¿Qué acabados hemos aplicado en este proyecto? No te lo voy a contar yo porque hoy... Tengo la compañía de Estela. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a otro programa más. Muchas gracias Dani. Hola familia de cocinólogos. Estoy súper contenta de poder acompañaros en este proyecto que para nosotros es muy especial porque para todos aquellos que estáis buscando inspiración para vuestra cocina o os encanta el tema de la decoración y el interiorismo como a nosotros, esta cocina es muy especial porque es la cocina de uno de los cocinólogos y cocinólogas más cocinólogos que nos hemos encontrado en el canal y estamos muy contentos de haber podido hacer su cocina realidad y que hayan confiado en nosotros para este proyecto que como bien dices bueno hemos podido crear a nuestro gusto y ahí con muchísima libertad porque bueno estamos en una estancia de nada más y nada menos que 24 metros cuadrados así que bueno ha sido muy fácil qué importante yo recuerdo estar aquí marcando las tomas cuando esto todo era una obra para que coincidieran la fontanería donde tiene que estar todas las tomas de corriente donde tienen que estar cada electrodoméstico tenga su toma de corriente en el punto adecuado y esto es importantísimo porque si has comprado una casa un piso una vivienda que está en construcción y tienes la opción de cambiar las tomas ¿qué es lo que necesitas antes de nada todo el plano de instalaciones y todo el proyecto de cara a la reforma y todos los oficios que acompañan para que esto se haga realidad en esta gran isla central que es un poco la protagonista si no hubiésemos venido con tomas de fontanería tomas de electricidad salidas de humo etcétera pues nada hubiese quedado como lo estáis viendo así que es el primer paso diseño online o diseño previo de vuestra cocina me encanta mucho cómo se ha combinado la madera y cómo se ha combinado el blanco con la encimera. ¿Qué acabado son, Estela? Pues mira, estamos en una cocina prácticamente en la que predomina el blanco, un blanco mate. Hemos jugado con una encimera muy bonita que nos gusta mucho y hemos visto en anteriores programas, que es de Ecton Enzo, con esa tonalidad en ocres y en arenas, un blanco en beige que es muy, muy bonito. Y aunque estáis muy acostumbrados a ver chapas de madera artificial, en este caso la protagonista y que queda también con el conjunto es una chapa de madera natural y en este caso es el olivo con la betana horizontal que personalmente es una madera que nos encanta aunque no se puede aplicar a todos los proyectos porque como elemento natural que es si le da el sol de directamente puede cambiar su tonalidad y ahora jugábamos con que eso no sucede así que hemos podido utilizarla. Creo que además eh, no vamos a ver solo el olivo en el exterior de estos frentes, sino que nos lo vamos a encontrar por muchos más sitios dentro de esta cocina, así que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Yo, Estela, ya no me aguanto más. Me encantaría empezar paso a paso explicándole a todos nuestros cocinólogos y a todas nuestras cocinólogas cómo es este proyecto de cocina al detalle. Quería comentar explicándos cómo hemos diseñado toda esta zona de torres y comenzamos con estos tres módulos de 60 centímetros de ancho. El primero, con una columna en construcción en la parte de atrás, lo hemos destinado para un escobero. Dejar aquí los productos de limpieza para tener siempre tu cocina limpia y a mano, creo que es muy útil. La segunda torre, hemos integrado el congelador. Todos los cajones en vertical, un fácil acceso y además tener bien ordenados todos tus alimentos de congelado. Y la siguiente torre, quiero que te fijes en algo porque hace un momento decía que el olivo no lo íbamos a ver solo en los frentes de fuera, porque todo este proyecto de cocina, la trasera se ha combinado también en color olivo. Tenemos la capacidad de poder hacerlo en muchos de los acabados que veis disponibles para los frentes de cocina y cuando abres este tipo de módulos le da un punto diferente a tu cocina. Zona de arriba en estantes, zona de abajo creo que ya te lo puedes imaginar cómo nos gustan los cajones interiores, ¿verdad? Fácil para tener todos tus productos y llegar a ellos fácilmente. También estás viendo que se puede colocar a juego en la misma madera de color olivo todos los frentes de los cajones y estás viendo también un horno en 60 centímetros de net con el sistema de puerta deslizante que entra hacia el interior te permite acercarte fácil a los alimentos cocinar incluso a la hora de la limpieza muy muy cómodo y en esta zona central en este desayunador que instalamos dejamos en el centro dos grandes gavetas 120 centímetros un espacio Perfecto para tener todo aquello que ocupa un espacio en altura mayor, como pueden ser las soya, las sartenes, las tapas, los tuppers, todo este tipo de artilugios que tenemos cada día en la cocina. Pero espera, porque en la parte superior tenemos un espacio perfecto para dejar también todos nuestros platos y nuestras fuentes, con un cubertero dividido para poderlo aprovechar y uno completo, como puedes ver, para dejar aquí todos los manteles y todos los trapos. Pero claro, a la hora de guardar alimentos, yo creo que estos cajones no son los indicados, ¿verdad, Estela? Me quedo más con los cajones del interior de un despensero. Es lo bueno de tener toda esta zona de columnas y armarios en torre, que nos aportan ese almacenaje extra, oculto a la vista, pero que tan práctico resulta. Estábamos viendo cómo la zona de los plegables, el interior y el exterior, van olivo. Fijaros en este detalle. Estáis acostumbrados a ver los cajones interiores de la columna de despensa, Probablemente en el 90% de los casos en blanco y en negro. Pero aquí, haciéndolo a juego con todo el exterior de los plegables en olivo, hemos decidido poner tanto los frentes como la trasera en olivo con la veta en horizontal. Esto nos va a acompañar en el resto de cajones que vayamos viendo. Y es una manera muy cómoda de tenerlo prácticamente todo a la vista y al alcance de la mano. Es muy sencillo acceder al interior de un cajón interior. En esta zona de columnas, muy simétrica con la de la zona que nos estaba enseñando Dani, tenemos oculto el frigorífico. De tal manera que como es una cocina semiabierta al salón, todo lo que es refrigeración también nos queda oculto. En la parte que continúa tenemos el microondas y el calientaplatos. Una solución que habéis visto también en anteriores programas y que tiene diferentes usos. Muchas veces cuando venís al estudio y os ofrecemos poner los hornos en paralelo, horno y microondas, Dudamos si poner eh, cristal, si ponemos rejillas o si únicamente ponemos el calientaplatos. El calientaplatos es una solución muy práctica, muchas veces lo ponemos pensando que no se va a utilizar y la realidad es que en el día a día nos da muchísimos usos, por ejemplo, pues para eh, calentar los platos, entre plato y plato o incluso por las mañanas para descongelar el pan que podemos tomar a la hora del desayuno. Tenemos toda la zona central, también continuando con la madera olivo, y en su interior es donde hemos guardado toda la zona de vasos, copas, tazas, todo lo que necesitamos a la hora de desayunar. Si os fijáis, en su interior, como bien decíamos, todo el interior va en olivo, y hay una pieza que a mí me resulta súper interesante para que veáis hasta qué punto se cuida todo el detalle y es este tirante. Esto es un tensor que sirve para que la balda, al ser módulos de 120 y 120, no pandeen en la zona central, de tal forma que podemos cargar estos armarios sin ningún problema. Pero otra cosa que nos gusta muchísimo en nuestros desayunadores o en las zonas centrales es la iluminación. Y a mí me encantaría que esa parte de la luz nos la explicase Dani que tanto le gusta y nos contase un poquito más sobre ella que finalmente la iluminación global de una cocina cambia el aspecto por completo, pero luego hay una iluminación técnica, que es la que necesitas en el día a día, oye saco una tabla, voy a cortar, estoy ordenando toda la vajilla de mi casa, tener esta luz justo aquí en la parte de delante que baña toda la encimera me parece un acierto total. Y claro, ¿qué necesitamos en el día a día? ¿Qué necesitamos todos los días con todos los pequeños electrodomésticos? Una zona de enchufes o muchas zonas de enchufe, cuantos más mejor. En este caso hemos colocado un twist en uno de los laterales y otro igualito en otro de los laterales. Con esto conseguimos dar servicio en ambos lados del desayunador y así en el día a día tenemos los pequeños electrodomésticos. Si nos apetece en una de estas gavetas, sacamos por la mañana y podemos colocar todo un set completo del pequeño electrodoméstico. Un proyecto Estela muy bonito de nuestra compañera Ida, una de nuestras proyectistas. Enhorabuena Ida, brutal. <risas> que no le dejó ni un solo detalle al azar y cada punto está controlado para que esta cocina sea útil, bonita y sencilla de usar. da la bienvenida al hogar de nuestros propietarios entonces qué mejor que un costado en Decton para hacerlo este es nuestro ya famoso costado en V que coloquialmente en el estudio y de manera familiar y cariñosa le llamamos el costado Aida que casualmente es la primera que se le ocurrió esta maravillosa idea a continuación estáis viendo la zona central la zona del fregadero. Aquí fue donde en obra dejamos la preinstalación de todos los desagües de centanería y la conexión que nos haría falta para el lavavajillas, que en este caso está a la derecha. Como decíamos esta encimera tiene unos tonos ocres preciosos y para eso tanto la grifería como el dosificador en color Cooper de nuestro fabricante Daqua es perfecto. No os olvidéis que hace algunas semanas Dani grabó contenido genial con ellos y en este cajetín tenéis toda la información para acceder al vídeo y a todas las novedades que Daqua nos propone. Importantísimo, si sí se puede el fregadero grande Mínimo 45, pasaríamos a 50 Pero en proyectos como estos con una isla de 3,40 El de 70 es perfecto Ya sabéis que todo este tipo de fregaderos Tienen dos modos de instalación puede ser fregaderos sobre encimera o como en este caso, bajo encimera No es que uno sea mejor y el otro sea peor Sino que al revés Damos a ofrecer al cliente su manera preferida de poder instalarlo Y 50-50, suelen ganar los dos casos como hablábamos antes, es súper importantísimo en un proyecto de cocina la iluminación y los enchufes. Por eso nuestra isla central tiene estos cebolines que le dan muchísimo juego al cliente. Porque claro, justo al lado de donde cocinamos sabemos que vamos a necesitar unas tomas de corriente. Es muy normal tener aquí un pequeño electrodoméstico. ¿Y por qué? Porque vamos a trabajar con ese pequeño electrodoméstico, imagínate una plancha o una freidora y ¿qué va a pasar? Pues que nos va a sacar algún tipo de humos y esos humos tenemos que recogerlos con la campana. Hemos visto muchas soluciones para resolver la campana en una isla. Vemos las campanas que van arriba en el techo integradas. También tenemos las campanas como este modelo que son escamoteables. Salen hacia arriba y también últimamente estamos viendo las placas que tienen el extractor incorporado dentro de la placa todas las soluciones son buenas lo único que hay que tener en cuenta es la cómo está hecho el diseño de la cocina las, las opciones que tenemos en tamaño aquí podíamos colocar porque la isla tiene bastante profundidad podíamos colocar los motores en la parte de atrás por eso nuestros clientes y nosotros nos decantamos por este modelo de campana de nez que por cierto es espectacular quiero que sepas que con una app que tienes en el teléfono móvil puedes incluso cambiar el color que trae en este cristal. Los humos salen, los recogen y entran hacia adentro y funcionan con un sistema de filtración, no tiene salida al exterior. Aunque hay muchos modelos que también se pueden colocar con salida al exterior. Nuestra recomendación, cuando haces este tipo de instalaciones que dejas la placa y la campana, a nosotros nos gusta dejar este pasillo, esta zona en el centro. y tiene un porqué y es un tema de limpieza. Si alguna vez se te derrama algún líquido, si por aquí de cocinar queda sucio, siempre es mucho más sencillo pasar una valleta que si estas dos piezas están juntas porque se crea ahí una junta, valga la redundancia, que siempre es más complicada de limpiar. Pero qué bonito queda este conjunto de NEF de placa y campana en esta super isla y en este proyecto tan moderno de cocina. nos gusta cuando diseñamos una isla es poder darles a nuestros clientes la posibilidad de tener una zona de reunión con su familia y sus amigos. Es maravilloso que una zona de taburetes nos permita disfrutar mientras el chef prepara las recetas o tener charlas importantes en familia. Por eso en esta isla tan imponente hemos decidido poner justo en la parte trasera del fregadero nuestra zona de taburetes. En este caso hemos elegido unos de textil en color beige que van también con las tonalidades en colores naturales de esta cocina. Como Dani os explicaba antes, tenemos una campana un poquito especial que tiene su motor y que tiene todas las salidas de humo que necesita, por eso este armario tiene un poquito de trampa y es que aunque a priori pueda parecer que cuenta con la profundidad de la zona de los taburetes, no es así, nuestro fabricante nos ha hecho un mueble a medida de fondo tan reducido que apenas entra una bisagra, pero es perfecto porque en él podemos seguir almacenando cosas. Queríamos cerrar el círculo del olivo y de esta madera de chapa natural tan bonita que os contábamos durante todo el vídeo, y para eso pensamos que este mueble abierto, ya que nuestros clientes son fanáticos del vino, nos vendría muy bien para guardar esas botellas y tenerlas a la vista. ¿Qué te parece Dani, tú que sabes tanto de medidas, te propongo un reto para dentro de un rato? ¿Qué te parece si te hago el trivial de las cocinas? <risa> Me das más miedo que la tormenta, pero por supuesto... Nos damos la mano. Que acepto el reto. Hecho. Eso está hecho. Pero antes, quiero explicaros, voy a dejar la campana recogida, cómo es la zona en esta parte de la isla. Porque claro, hemos visto, hemos visto muchas soluciones, hemos visto muchas gavetas, muchos cajones, pero ¿y cuando estás cocinando o cuando estás en el fregadero? Una vez más doble gaveta de 80 centímetros y bien lo decía Estela, cerrando el círculo con el olivo también se puede elegir la base del cajón en olivo y es que nuestro fabricante de Cocina Santos nos da este tipo de soluciones para poder configurar, como siempre digo, la cocina por fuera pero también por dentro. Doble zona con tres gavetas cada uno, las vajillas de integración. Y también esta solución para el fregadero me gusta mucho porque son dos carros extraíbles de 60 centímetros. Podemos colocar cubos en ambos carros, podemos dejarnos libres completamente. Lo único que hay que tener en cuenta es que está la ausencia de ya nuestro clásico pequeño cajón interior. Pero es muy cómodo, Estela, porque tú estás aquí en el fregadero, en la otra parte, mejor aquí todavía, porque tienes lavavajillas abierto y estás aquí con los platos. Estás enjuagando para colocar dentro la lavavajillas, que hay un poco de... De sobrantes, de desperdicios, los tiras en el carro, cierras y puedes estar haciendo las dos cosas a la vez. Hemos hecho magia en este proyecto gracias a todo nuestro equipo, pero no te olvides que yo te quería proponer un juego. Lo normal es que yo sea la voz de los comentarios y que muchos de ellos nos hagan diferentes preguntas. ¿Qué te parece si te hago diferentes preguntas a ver si te las sabes? Venga, acepto ¿Empezamos? reto. Venga, me gusta ¿Segú? esa idea. Pero va a ser rápido, ¿eh? Venga, va. Venga, largo de la isla. 3 metros con 44 centímetros. Profundidad de la isla. 1 metro 10. Pasos, ¿qué pasos nos quedan? 93 centímetros, el más importante, nuestra línea roja los 90. Muy bien, zócalo, altura. Solamente 6 centímetros de pata. ¿La altura de los altos? Cincu 51 centímetros hasta donde comienzan, vale. 48 centímetros los módulos en olivo y 36 centímetros los de arriba. Muy bien, ¿y los bajos? ¿Cuánto miden? 84 centímetros, y si me dejas te doy un detalle esta modulación de la parte superior aunque no se vea, llega hasta la parte de atrás, no tiene el fondo como los muebles altos que son 37 centímetros Bueno, yo creo que me quedan pocas preguntas para hacerte y las has acertado todas, con razones el cocinólogo mayor <risa> Me ha encantado este proyecto, Estela es que es muy bonito, es una cocina en la que se está aquí muy fácil y muy, muy práctico, yo me imagino cocinando, está todo a mano, está todo cerca y está todo rápido. Sin duda cualquier proyecto es maravilloso y que los clientes confíen en nosotros siempre es un gustazo y no podemos estar más agradecidos, pero en este caso queremos dar las gracias a los dueños de esta maravilla por permitirnos entrar en su hogar, invadirlo, grabar, reírnos y divertirnos haciendo el vídeo de esta maravillosa cocina. Así que muchas gracias. Me encanta cuando grabamos junto a Estela, pero que no todo el mundo crea que esto es coser y cantar. Si te quedas hasta el final vas a ver nuestras tomas falsas y estoy seguro de que te vas a ir con un muy buen sabor de boca. Oye, me ha encantado presentaros este proyecto. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y, y nos, nos vemos, vemos en el próximo vídeo. Adiós. Muy completo, una zona de torres... Se le ha olvidado algo. El lugar se presta. Ya se precia, dije.